Pues Cuando la causa que ha producido eh, la alopecia es una alopecia androgenética, hay que eh, saber que cogemos folículos de la zona donante que no son susceptibles a caer, ya que no tienen esos receptores androgenéticos que tienen en, en la zona, zona alopecica. Por lo tanto, cuando trasladamos esos folículos sanos a esa zona alopecica, esos folículos se comportan ...como los folículos originales que son... ...por lo tanto no van a ser susceptibles a caerse... ...no van a ser susceptibles a eh, tener, sufrir alopecia... ...el problema es que a veces no solamente cogemos... ...bueno, problema y necesidad... Eh, ...no solamente cogemos folículos de una zona donante totalmente segura... ...sino que a veces excedemos un poco ese margen... ...por la necesidad de coger más cantidad de unidades foliculares... ...entonces esas zonas que no son tan zona segura sí que es posible que tengan una cierta regresión con el tiempo. Eh, es importante también este concepto de que el trasplante sobre todo cuando viene de unidades foliculares de zona segura va a durar a lo largo del tiempo de una forma permanente eh, porque hay que pensar que no va a sufrir esa regresión natural con la senectud que tiene el cabello por lo tanto es muy importante realizar diseños conservadores, diseños que tanto vayan a ser naturales eh, en, en la edad en la cual operamos al paciente como cuando tenga 10 o 20 años más de la edad actual.